Cambiando de información, de último minuto, según informes, la estrella de los Mets de New York, Robinson Cano dio positivo por drogas que mejoran el rendimiento Ay, por segundo y ahora será suspendido durante la temporada 2021. Jess Parson de ESPN tiene la noticia sobre la segunda prueba ¿Cómo, positiva ¿cómo, de ¿cómo, Cano, ¿cómo es? ¿cómo ESPN. Sí, sí, pero usted dijo otra cosa? ¿cómo es? ESPN. ESPN, ok. Continuó. Jay Parson de ESPN tiene la noticia sobre la segunda prueba positiva de Cano, que le costará su salario completo 24 millones de pesos. De peso americano, de dólares. De Ay, dólares, 24 millones de dólares. ¿Quién está asesorando ese muchacho? ¿eh? ¿Quién será que está asesorando ese niño? Tú, pero yo con 24 millones de dólares, ahí yo creo que hay. ahí está resuelta la vida mía. Me siento en mi casa ahí a coger fresco. No, no, yo ya ese muchacho le dañó su carrera, pienso yo, en cuanto a, a eso. Bueno, eh. bueno, debido a la suspensión, perderá los 24 millones para la temporada 2021. Eh. Se di, eh, en un post eh, dijo que no se seccionó mucho que nos informaran sobre la suspensión de Robinson Cano, violar el programa eh, conjunto de prevención y tratamiento de las drogas de las grandes ligas, dijo el presidente de los meses, Sandy Anderson, en un comunicado. La violencia es muy desafortunada para él, la organización, nuestro fanático, y el deporte. Los MES apoyan el eh, plenamente los esfuerzos de la MLB para eliminar del juego las sustancias que mejoran el rendimiento. Se estaba apoyando el hombre, como dicen popularmente. Muchachos que todo el mundo lo, lo, lo admiraba. Eh. No, no sé cómo es que toman eso. Siendo, si usted no está rindiendo ya, aplique mejor una técnica un ejercicio que lo pueda hacer mejorar y no cometa ese error de usted estar pullándose No, y mira que dice la información que es la segunda vez que lo hace eso. Segunda vez Que si ya tú caíste, ¿para qué vuelve para atrás de nuevo? No va para ningún lado No va para ningún lado <risa> <risa> <risa> no, no, no se ríe, pero es verdad flaco, oíste Porque ese muchacho todo el mundo lo admiraba y tuvo un rendimiento bien no Me... gana, no gana... Eh, eh. Ningún premio ya después de eso. No, y ahí mismo él acaba de, de enterrar su carrera. Una carrera que tú sabes que el mundo del deporte es una carrera difícil. La gente ve solo el dinero, que la, fa, la fama que se ganan a través del deporte, los autos bonitos, qué apartamentos, qué claro. mujeres. Eh, pero no ¿Cómo? saben lo que hay detrás y el esfuerzo que esa gente hace para conseguir todo eso. ¿Cómo? Eso es así, eso es así. Llegamos ya al final, llegamos al final. Llegamos de, al final de los osobrosos. De los osobrosos. El,